Eduardo, yo reconozco que no te lo he puesto fácil, pero te veo con ca te veo con cara de ser capaz. En, en, gracias, gracias. Ve, y la, la verdad es, es, que... es lo que tiene haber, haber estado a dos metros de long más que te se, se te, se te, se te... se te marca un halo alrededor. No, la verdad es que querría, querría felicitaros porque normalmente haya donde don... Vaya, básicamente en mi empresa siempre soy el raro, ¿no? El... Sí, soy, soy, el, eh, soy el, el director de, de I más dentro de, de la empresa, somos una ingeniería que entre, sobre todo, edificación y obra civil. Entonces, eh, soy como, un, como el científico dentro de ingenieros ¿no? y al final siempre soy yo el que está hablando de cosas raras y aquí me he sentido no a como en caso sino decir o sea mm, hay más bien bien hay no no no más afuera fuera. claro no no al final Dios los cría ellos se juntan que dicen, no y yo, y yo como físico siempre te vas encontrando físicos por ahí y, y vas disfrutando no porque al final cada uno tiene su su visión y al final yo creo que todo converge y, y al final de eso es lo que estamos hablando no al final hay muchas tecnologías aquí todas van en el mismo sentido y yo, como decía, vuelvo a ser raro otra vez yéndome a la parte de más y voy a hablar de carreteras. ¿no? Voy a hablar de la parte de construcción, de la parte que yo he encontrado a faltar. ¿vale? Igual estaba, como bien dicho, porque al final eh, he tenido durante la comida varias, varias discusiones, como dicen lo, los, los, los ingleses, ¿no? varias discusiones buenas ¿no? eh, de, de, de, de intercambiar criterios que me dicen no, pero la carretera ya se está digitalizando. Digo, bueno. La carretera lo que está haciendo es móvil mapping, nube de puntos, está levantando en 3D de alguna manera la geometría. Pero de lo que estamos hablando es de algo mucho que va, que va mucho más allá. ¿vale? Y en, y, a, y en ese sentido lo que quiero presentar es un poco lo que es el, el, el entorno. El ent me va, es que no sé si me va a funcionar no, porque ah, como lo no, estoy no, haciendo no, no, en mi ordenador... Perdón. Entonces, os hago una breve presentación. Nosotros somos una ingeniería basada aquí en, en, en Barcelona, Sabadell. Pues cuando hablo de Sabadell y hablo a lo mejor con un chino o un indio, me dices, oh, Barcelona, ¿no? me estás...? Entonces, básicamente, eh, tenemos oficinas en, en Latinoamérica, sobre todo, pero bueno, nuestra voluntad, cada vez empezamos a tener más proyectos, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, es el tema carreteras y BIM, es un tema que cada vez empieza a, a estar más, a, más en boga y, y sorprendentemente o, o, o no debiera ser así, y, y menos viendo ejemplos como, como el vuestro, ¿no? Pues eh, yo creo que nosotros a día de hoy, y, y yendo a, a, a conferencias internacionales. Pues estamos compitiendo a nivel internacional en know-how y en lo que estamos haciendo. ¿no? Y realmente yo querría poder, poder destacar eso, ¿no? que al final los anglosajones son mucho decir somos los mejores del mundo y nosotros siempre tenemos esa tendencia ¿no? de, de, de, de, de... Sí, bueno, al final Fai Mino de Canso hablaba lo de que te montas un mcdowell Douglas y, y montarte en un... En un García igual es más complicado, ¿no? por la visión que tenemos todos. Pero básicamente, no sé si, si, si estáis familiarizados con lo que es el BIM. El BIM es el Building Information Modeling. Al final es hacer una construcción eh, digital de la obra que te permita, eh, pues mejor, al final es mejorar la toma de decisiones. No es nada que la industria de componentes de automoción con el SolidWorks no esté haciendo desde hace mil años. De hecho, si nos vamos a oil and gas o, o, o infraestructuras de energía como puede ser eh, las nucleares, llevan trabajando en 3D desde hace muchísimos años, pero no es un 3D, es un 3D paramétrico en el cual le pones datos y te permite eh, pues hacer clash detections para ver si hay interferencias cuando, después en la obra. ¿vale? Pero todo eso, eh, cuando empiezas a digitalizar, cuando empiezas a integrar la base de datos donde al final la geometría no pasa de ser un dato más, te permite empezar a pensar y a soñar en cosas de las que muchas de ellas se han comentado hoy. O sea, al final es cuando digitalizas, pues de la misma manera que un ERP te permite hacer muchas cosas, porque estás automatizando, estás incorporando bases de datos y las estás extrayendo aquellos datos que a cada usuario le permite, pues es lo que podemos hacer con el BIM. Y con el BIM, cuando estás yendo no solo al 3D, que son las dimensiones físicas, te vas al 4D, que es la planificación, o te vas al 5D, que es el presupuesto en la fase de obra. Eh, cuando te vas a la eficiencia energética cuando te vas ya incluso al mantenimiento, sobre todo, ahí estás yendo ya no solo a la fase de diseño y construcción, sino que te estás yendo a la fase de operación. Y ahí es cuando empiezas a tener un interface que no solo te sirve para un edificio, que es como originalmente estaba planteado el BIM, sino te sirve también para unas infraestructuras que tienen a lo mejor un lifespan, un, un tiempo de vida de 30 o 50 años es más eh, puedes llegar a incorporar la fase de demolición con lo cual puedes llegar a cerrar el, el lca no el life cycle assessment de, de toda la infraestructura con lo cual al final es una manera de de delincar de todos los datos y evidentemente basados en unos planos porque no nos olvidemos cualquier estudio que se haga cualquier cosa de las que hemos estado hablando hoy al final de una manera u otra, o sacas cartografía o sacas planos. Y el problema es que a día de hoy los planos van por aquí y, y el mundo va a una velocidad totalmente diferente. Entonces, esta voluntad de trabajar así, eh, pues, pues nos está demostrando que, que, que es, el camino, es el camino. Nosotros empezamos, nuestro primer proyecto grande fue hace cuatro años. Eh, con IKEA. A ver, básicamente porque los PMs de IKEA nos decían, oye, ¿cómo puede ser que los suecos, la matriz, nos diga que trabajan con ingeniería suecas siempre en BIM y aquí en España no encuentren a nadie? Bueno, pues nos dijeron, no, no te preocupes, que, que el próximo te lo hacemos en BIM. Bueno, aquí veis ¿no? lo que es eh, el proyecto y lo que es la obra. O sea, al final de aquí se salen, sacas planos, haces la obra. Entonces, el. el, el a nivel de infraestructuras empezamos a trabajar también en infraestructuras como el, el túnel de Plaza de Glorias aquí cogimos el proyecto y lo pasamos a BIM no es la manera de hacerlo vale eso es una tendencia muy muy me atrevería a decir nacional de decir pásame el proyecto a BIM no eso es un sobrecoste es así así no que, que, que decía aquel no, o sea el, el BIM lo que te permite es mejor, mejorar la toma de decisiones con lo cual empieza desde el principio empieza desde el principio si vas a empezar con un 2D porque de la misma manera que cuando tienes una idea la plasmas en una servilleta en un papel vas a empezar probablemente con un 2D y a partir de ahí ya lo vas a ir agregando complejidad pero es una metodología es una manera de trabajar no no, no estamos hablando entonces hay errores que va, por el hecho de trabajar en 3D verás hay errores que por el hecho de estar trabajando en, en varias dimensiones pues vas a ver entonces Empezamos poco a poco a pasar de lo que era la obra puntual, de lo que es un edificio, a lo que son las obras lineales. Lo cual no es, no es nada trivial y realmente a nivel de software, a nivel mundial, es algo que todavía hay muchas herramientas que no existen. O sea, ni Autodesk, ni Benleys, ni, ni. O sea, todo el mundo puede ir hablando, pero a día de hoy, nosotros como ingenieros que estamos diseñando continuamente, nos encontramos muchas veces. Sí que es cierto que tenemos acceso ya gracias a las cosas que estamos haciendo y a proyectos europeos. Nosotros sé si ahora mismo, a, a, en, anteriormente se ha hablado bastante de proyectos europeos, estamos eh, coordinando uno y tenemos dos Horizonte 2020, o sea, tenemos tres en total. Y dos de ellos son puramente de BIM, de implementar, sí que son ferroviarios y de terminales multimodales, pero están orientados puramente a, a obra lineal y a poder trabajar en la gestión de las infraestructuras utilizando no los planos, sino el modelo, ese modelo que, que estás aportando y que todas las cosas que se han estado hablando anteriormente tienen un link que se pueden integrar dentro, dentro totalmente de... Entonces, por ejemplo, en, aquí en Brasil hicimos estas esta, es pasar a BIM todos los, los proyectos de redes estatales, ¿vale? empezamos a hacer ya urbanizaciones, incluso ciudades, ¿vale? esto es en, muy reciente, en, en, en Perú, en... Eh, la, la ciudad Olmos, es como las Vegas, tienen ahí no sé, un desierto, han dicho aquí vamos a hacer una ciudad, cosas que en Europa no pasan. ¿no? Entonces, eh, claro, aquí estamos definiendo el proyecto, o sea, esto es el proyecto, se, se está moviendo tierras ya, o sea, lo que pasa es que evidentemente como tienes ya el proyecto en BIM, pues lo puedes ir exportando y puedes ir sacando visualizaciones así que permiten que, que, que todos los stakeholders, todos los agentes implicados tengan una mejor visión de cómo es el proyecto, cómo va a ser, ¿no? eh, Pero eso no quiere decir que esto sea un render, que sea un dibujito que hemos sacado, es el proyecto, o sea, o sea de la misma manera que estamos sacando secciones, alzados, está sacando la, la información, ¿no? Está sacando esta visualización, ¿no? de, de esta manera y estás incorporando eh, estás incorporando pues todo lo que lo que es mobiliario urbano asociado a la carretera lo que bueno de hecho eh, claro todo esto se, lo que estamos en, a nivel de y más de trabajando es para linkarlo con simulaciones logísticas con simulaciones de, de, de, de pues que de, de semafórica con simulaciones de claro, cosas que estábamos hablando aquí se pueden llegar a testear de una manera de una, de una manera eh, virtual en la o sea, en la carretera con los peraltes con la caída con la incluso con la capacidad de drenaje que hayas calculado o sea, todo eso se puede llegar a hacer y, y realmente igual igual me repito no pero pero el hecho de, de tener la oportunidad de, de, de hablar en estos términos en, en, en un foro como este pues pues pues es una es una gran cosa porque porque las posibilidades son muy muy infinitas muy grandes y, y cuando se, estamos hablando en, tol, en todo momento del del, del Intelligent Transport Systems, pero noto que, que que la carretera está como allí, ¿no? Y como los fabricantes de automóviles, no sé si queda alguno, ya deben haber marchado prácticamente, pero pero pero con los que he estado hablando a la hora de comer, ah, bueno, yo pff, no me fío de la carretera. Oye, ya sé que me, pff, pues si, si no veo ni las líneas, pues ya dejo lo que cuento, no no. Entonces. Eh, el hiperloop lo que cuenta es el sistema. Es el sistema, está contando lo que va por dentro y lo que va a la infraestructura. Entonces, es un sistema al final. Entonces, hay que tenerlo en cuenta todo eso. Hay que tener una gestión integrada de todo ello. Si los coches empiezan a ser inteligentes y empiezan, a hablar con los de Intel que han llegado a un pacto con BMW para hacer, eh, bueno, pues para todo, todos los. Ellos. Van a hacer un, el móvil mapping, la nube de puntos, todo eso empezará. Los de Hexagon y Trimble están sacando ya unos aparatos cada vez más pequeños que nosotros utilizamos en arquitectura, pero que también subidos en drones y tal. Pero al final, lo importante es que esa información la puedas contrastar con unos planos actualizados que te permitan hacer una mejor gestión. Del, del, y, y hablando de, de, en, en unos términos que... Entonces, después os enseñaré algún modelo, ¿vale? Sí que comentaros, pues ya temas más, ah, le pedí a los ingenieros que me sacaran algunos, algunas imágenes, ¿no? Para poder enseñar, pues lo que es la, la propia parametrización, ¿no? Lo que es, eh, que todos los cálculos asociados, pues te están saliendo, que no... O sea, referir que, que hay mucha ingeniería aquí, hay mucha ingeniería, no, no... Muchas veces el BIM me dice, oye, a mí los dibujitos, esto no me aportan nada. No son dibujitos, hay información aquí. Sacar las mediciones, sacar los costes, sacas la volumetrías. Eh. Y es más, o sea, una vez lo tienes, lo puedes hacer servir en la fase de operación y puedes ganar un montón de prestaciones y linkarlo con lo que está haciendo todo el mundo. ¿no? Al final, de, a nivel de Internet of Things... Y a nivel de, de, de, de, de gestión de, de, la, de la digitalización de, de los assets, ¿no? Parametrizaciones, volvemos a ver aquí, o definición de elementos de drenaje. Claro, ¿Por qué no? Con, antes alguien ha comentado algo del, del Barcelona Supercomputing Center, o con, eh, estamos mirando de, de utilizar las, la simulación que tienen ellos de elementos finitos por, por temas de flooding, de, de inundaciones... Para, para cogiendo no solo la topografía, que la gente de GIS ya lo está empezando a hacer y nosotros, por ejemplo, estamos colaborando también con la OGC en ese sentido, sino utilizar también la información que tienes en el BIM para poder llegar. No sé cómo, que yo me... Yo me y Tú ya la gente te está cansada te, también. Te <risas> me, me he prometido, es rápido, pero... Entonces aquí tienes todos los elementos, ¿no? A nivel de seguridad, o sea, a nivel de, de, de, de saber... ¿Cuáles elementos? Con la gente del IRAP estamos hablando y, y ellos tienen una metodología para sacar la clasificación a nivel de estrellas. De cual pero pero eh, hay, que, hay que acabar de linkarlo con esto. De hecho, tengo pendiente una reunión allí con, con, la, con, con esta gente en Londres para, para mirar de, de, de, de, de linkar su metodología con, con, con lo que estamos haciendo nosotros a nivel de diseñar. ¿no? Si tienes que una repavimentación pues que puedas tomar una decisión también a nivel de safety, que al final en operaciones, no solo en fase de obra, sino también durante la operación, que al final es, es si va a durar 30 o 50 años, pues es importante. ¿no? Entonces, hablando de simulación, os enseñaré unas muestras de cosas que estamos haciendo. Es verdad que esto es ferroviario, ¿vale? quizás esta es de las. está un poco acelerado. Pero claro, yo el primer día que llegué me enseñaron cómo, cómo se definía, o sea, cómo le enseñaban al cliente cuál iba a ser la operativa de los trenes. Claro, yo, yo al final no soy ingeniero, me quedé, me quedé muy sí. sorprendido, porque eran o sea, unos papeles así muy largos, ahora viene el tren, ahora, ahora llega el otro. Y claro, digo, enseñarle esto y que no sea un vídeo, sino que es sobre la infraestructura real, pues es, es, es mucho incluso a nivel de, de, de temas de mantenimiento pues con elementos finitos, cogiendo, pues claro, la, la gente que está elaborando aquí estamos hablando de ferrocarril, no quiero pensar cómo, a qué nivel está la gente de automoción, a nivel de sacar cómo funcionan las suspensiones, cómo funcionan los neumáticos, cuál es la... entonces si todo eso tú lo pones encima de la infraestructura real, vas a sacar los puntos críticos, aquellos puntos de... Y con todo eso tú vas a poder hacer no un mantenimiento eh, preventivo, sino irte a un mantenimiento predictivo que al final es lo que todo el mundo busca para ahorrar costes, ni más ni menos. Y en ese sentido os pongo ahora un, un, un vídeo, no sé si, si ahora, ahora arrancará. ¿Vale? No sé si es la ciudad Olmos que os he enseñado o es una carretera, otra carretera que estamos haciendo ahora mismo en Perú, que son 300 kilómetros y que, y que yo por, de momento no he visto a nadie, ni la gente que está trabajando en Crossrail en el metro de Londres o, o los suecos eh, están haciendo... un Obras lineales del, del tamaño que estamos haciendo nosotros. Entonces, la interoperabilidad que tenemos ahora mismo creada con este mundo virtual hace que el, el trazadista cuando está decidiendo, si ahora, ahora me voy a lanzar y voy a hablar de las clotoides, que siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? cuando está poniendo la, la, la clotoide, está decidiendo el radio que convenga, si tiene alguna duda porque tiene un desnivel, un cambio, no sé qué, y tiene o a lo mejor un talud que le impide la visibilidad y está llegando a una rotonda, pues se mete aquí y va a tener. Si porque aparte de la interoperabilidad rápida, no, no es decir, oye, se lo tengo que enviar a una empresa que está en Stanford y que me va a hacer. No, no, no, lo hacemos y con un ordenador normalito, tampoco hace falta una, una barbaridad. Aquí hay muchas hectáreas, este tarda un poquito más en, en hacer el render. Y lo que me dejó más sorprendido, porque claro, ten, de vez en cuando se ponen las gafas para hacer el, ¿no? las óculos. Y cuando me las puso un día, digo, pero el volumen pues, lo tiene subido. Y si, total, el volumen... Dice, no, pero me va bien para... Si hay un defecto en el proyecto y un encuentro con, de la guerrera con la rotonda no se ve bien, entonces soy el Digo, hostia, vale, estamos, perdón el taco. ¿eh? Digo, estamos hablando de, de, de, de, de, de un... De, de, de, de, de casi háptico, ¿no? Que... que entonces, eh, para acabar, ya que, que he utilizado mi ordenador, me gustaría enseñaros un, un proyecto. ¿vale? Dos minutos más. Dos minutos, sí, sí. No, es, es, es enseñarlo y ya está. ¿Vale? Aparte de, del tema de geolocalización, ¿no? que lo puedas tener el modelo 3D aquí metido no voy a entender el Google Maps y así si se carga el otro, se enseña una, una carretera de 8 ocho, de ocho kilómetros de, bueno, una autopista, de hecho esto es un, un túnel que pasa debajo de una ciudad digo el pecado, no digo lo, el, el, el pecador en el sentido de, de ¿vale? como veis es, es una obra grande no es no es algo pequeño. Y aquí está la cartografía, están todos los niveles, están todo el drenaje. Vale, voy a circular un poquito por ella. Esto de hecho es, es un agregador que se llama este programa. Vale, aquí no tienes no tienes toda la información y esto de hecho es es, es gratuito y te lo puedes llegar a bajar por... Entonces, bueno, pues enseñar un poco lo que es lo que es un proyecto en BIM. ¿vale? Muy sí. bien, pues muchísimas gracias, Eduardo.